Ha sido un poco difícil a la comunidad, ya que varias veces han ocurrido, más que han, prácticamente han robado seis o siete veces y se han pedido más de 15 veces un empleado que manden totalmente un sereno a ver si los robos se aplacan un poco aquí en esta, en esta policlínica. Y aún no tienen ustedes respuesta a las autoridades. Todavía es la hora que no han dado la respuesta. Los ladrones comenzaron, eh, se robaron cilindros de, de oxígeno, se robaron abanicos, se robaron neveras, los testoscopios de, de los médicos, eh, estufa, un sinnúmero de cosas. Ahora las bombas, ya van tres bombas, Pedrolo, para la distribución de la, del agua, que se roban. Eh, hay un comité de también de las muchachas de la capital que, que son nativas de aquí que hicieron un, un gran aporte y están pendientes del de, de centro. Me dicen que hasta las puertas se robaron. Se robaron también en dos ocasiones las tres puertas, en otras ocasiones las la, después que las pusimos también las arrancaron y no, no pudieron llevar. Hemos hecho la denuncia en innumerables ocasiones para que nos pongan un sereno. Eh, yo creo que tenemos 8 o 10 años pidiendo un sereno y la, las autoridades han hecho caso omiso. Eh, Habiendo un personal grandísimo ahí, nunca han decidido decir, bueno, vamos a traer. Vamos ¿Ese a personal cumple sus funciones? Bueno, parte la cumple, porque hay unos supervisores, una cosa, no sé, en la, eh, que se supervisa en la una. Okay. Y hay otros que son para visitar eh, y llevar a algunos. ¿En cuántas ocasiones eh, rápidamente le han robado? Bueno, han robado, creo que es cinco o seis veces, porque van tres veces bomba, dos veces puerta. se han llevado y siguen. todo lo que te dije anterior, eso era robo eh, eh, Civil, separado. separado. individuales. Ahora el último que se hizo, después que se hizo una inversión, eh, reforzando eh, donde está alojada la bomba, se le pusieron tornillos, eh, agarrada la bomba unos tornillos bien fuerte abajo se, eh, se puso también se redobló la puerta y eh, aún así, de hierro se le puso hierro atravesado tola y así también la rompieron y la sacaron rompieron también los los tubos del, de, de la cisterna atrás y que era cable okay. eh, imagínate uno está eh, atado de pies y manos, porque como uno dice, fue fulano, si uno no tiene una cosa.